La típica pregunta que me están haciendo sobre Yesync es si es parecido o hace lo mismo que SOSI y si el código es compatible. Hasta donde yo sé, el código no es compatible pues son diferentes implementaciones de inyectar código Javascript en una presentación en SVG. Lo que yo no he probado pues o no me, no me interesa es Prezi. Solo sé que es solo online y aparentemente eh, su código es privativo. En el caso de g funciona dentro de Inkscape, mientras que Soci usa un editor externo. A mí personalmente me resulta más cómodo trabajar íntegramente en Inkscape. La diferencia también es que el g inserta todo el código dentro del archivo SVG, mientras que Soci genera un archivo JSON y un archivo HTML, eh, lo cual es más organizado, pero también es más fácil de transportar el SVG. Los efectos de Zoom... O acercamiento o movimiento en g se llaman vistas o views en inglés mientras que en SOCI le llaman frames. La diferencia también es que el, en g en las vistas se definen marcando un rectángulo y asignándole en la vista el número que corresponde mientras que frames se hacen visualmente en el editor, cosa que es fácil pero no le da la misma precisión. En eh, eh, tiene una variedad de controles y que se puede personalizar, cosa que no sé exactamente cuánta personalización tiene SOSI. Eh, otra diferencia importante es que todo lo que uno genera como capas dentro de g -Sync se convierte en hojas. En Soci toda la presentación está en una misma hoja y en las capas se utilizan como diferentes objetos que se pueden hacer aparecer o desaparecer. Otra diferencia es que la presentación, al quedar en diferentes hojas, se pueden generar enlaces entre ellas. Mientras que en Soci es posible, eh, usando, definiendo enlaces en generar links entre los frames, si, los, si uno marca el nombre correctamente. Otra diferencia entre g -Sync es que tiene un modo dibujo, que vimos en, la, en el video anterior, y un modo índice. Por otro lado, Soci tiene la ventaja que tiene. Por otro lado, Sochi tiene la ventaja de tener presentaciones automáticas. En Soci es posible generar animaciones cuadro a cuadro, generando una subcapa que se llame frames. Bueno, es un, una cosa bastante complicada que la verdad que nunca me puse a hacer. Eh, una cosa que me olvidé de decir en el video anterior es que en GSync es posible indicar el tiempo de la presentación. Y al apretar P aparece. Una funcionalidad que tiene es la capacidad de tener una, un indicador de tiempo y una barra de progreso presionando la P, aparece una línea gris, divide la cantidad de slides que tengamos en la presentación y un punto rojo que marca el tiempo. Si marcamos con la D la cantidad de minutos que va a durar la presentación y con la T podemos reiniciar un contador de tiempo para ir viendo cuánto dura la presentación. Después, una de las funcionalidades que está mejor Soci es que en este momento tiene un reproductor de video que funciona en Firefox y en Chrome con una función de autoplay. Mientras que el video en g en este momento solo está funcionando en Firefox eh, mientras que en Chrome tiene problemas. Y después, otra cuestión que es importante aclarar es que eh, hay cosas que eso es necesariamente hacer en Inkscape o en algún editor de texto para modificar el código de la presentación. Si bien es posible convertir todo el texto de la presentación a curvas, eso genera una presentación mucho más pesada. Es muchísimo más óptimo el enlazar las tipografías usando código CSS. Esto genera una presentación que si ponemos las eh, fuentes en, en una, eh, linkeadas, eh, la presentación es más liviana, y es posible transportarla y funcionar completamente offline. Pero requiere ciertos conocimientos de, de, de código CSS. Lo mismo con, eh, con las imágenes. Es posible incrustarlas dentro de la presentación. Lo cual lo hace pesada. O eh, enlazarlas. Los enlaces en las imágenes en, por defecto en Inkscape son absolutos. Van a si es en Windows C, en mis documentos, barra, imágenes, barra. Eh, y hacerlo relativo, es decir, que esté todo en una subcarpeta, por ejemplo, en eh, la carpeta imágenes, permite poder transportar el archivo fácilmente. Es decir, al transportar el SVG, las imágenes, las tipografías y el video, todo en una misma carpeta, hace que la presentación sea completamente portable. Vamos a ver un poco cómo se ve esto. Acá tenemos en Inkscape tres capas que al ver la presentación en un navegador se ven como tres páginas diferentes. La portada. Acá hay objetos, eh, simplemente la paleta de color, que están fuera del campo visual. Acá tengo la parte principal de la presentación, donde están marcados unos rectángulos que funcionan como vistas. No es obligatorio, pero yo personalmente prefiero hacer no un rectángulo, sino generar un grupo. Y en el grupo poner adentro del rectángulo un número. Cosa que, si bien asigno las vistas, también tener acá visualmente el orden de, de la presentación por una cuestión visual. Para afectar en qué orden van las vistas hay que ir a extensiones, setting vistas e indicar el número y aplicar. Esto simplemente para visualmente tener una referencia. Y eh, yo prefiero... Eh, usar un, un rectángulo transparente con bordes bien finos, para ver bien queda quedan cuadrados, entonces yo podría por ejemplo, venir acá y decir, bueno, esto no me gusta que se va a ver todo blanco, voy a ajustar el tamaño de la presentación guardo entonces ahora podemos volver a la presentación apretamos F5 para recargarlo, y entonces ahora vemos el cambio que hice de la presentación uno puede trabajar hacer modificaciones en, en la presentación en lo que le parezca apropiado de contenido de enlaces o lo que sea enseguida poder actualizar la información actualizar la página y ver los cambios cómo quedan el, los cambios aplicados entonces yo, o sea acá me parece que esto queda feo el espacio lo guardo f5 y veo cómo queda